Pica caroto. Hacemos lo que queremos. Bienvenidos a esta nueva edición de Picacaroto Noticias. Hoy 17 de noviembre abarcaremos la siguiente noticia. El tráiler del hombre araña sin camino a casa fue liberado el día de ayer y nos confirmó los villanos de la última edición, que eran el Dr. Octopus que salió en el tráiler 1, el Duende Verde que salieron sus bombas calabaza en el tráiler 1 y salía su figura en el póster, el hombre de arena que se veía arena en el póster, electro que ahora lanza rayos amarillos al igual que el póster y por último el lagarto cuya cabeza apareció escondida entre los tentáculos. Mecánicos de Otto Octavius Hay muchos más detalles en el tráiler Que procederemos a revisión Comenzamos con una pequeña visita a Peter A Doctor Strange, a Octopus Al Duende Verde con su nueva armadura Electro y al Hombre Araña con el nuevo traje dorado Pasamos a los logos de Sony Pictures Y Marvel Studios Y retomamos desde la película anterior Peter es el verdadero nombre de spider -Man. El nombre de Spider-Man es Peter Parker Peter le habla a Michelle de que en la semana que estuvo con ella fue la única vez que su vida se sintió normal desde que obtuvo sus poderes alta a Strange, regañando a Peter por interrumpir el hechizo para que la gente olvide que Peter es el hombre araña que causó la llegada de gente de otros universos, aquí pasa a la escena del puente con el puente de Octopus. Hola Peter. Octopus lo agarra y le dice que tú no eres Peter Parker y se cumplen las filtraciones de Peter huyendo de Octopus saltan a lo que parece ser el templo de artes místicas de Nueva York para hacer un chiste con el nombre de Octopus y pasamos a Strange diciéndole a Peter, Miss Ellie y Ned que arreglen este desastre y meten otro chiste de que el hechicero supremo diga la palabra mágica por favor pasan a otro que le dice a Peter que se prepare para enfrentar a fantasmas y Strange continúa la frase que dice que los demás villanos murieron contra otros hombres araña y ese es su destino Peter le roba el cubo a Strange Y es detenido por este último Y una telaraña Una ventana Y Strange Separa la forma astral Del cuerpo de Peter Pasamos al el buen de verde Lanzando una bomba a Atty Y diciéndole a Peter Que tiene todo lo que Quiere pero el mundo lo obliga A elegir Y pasamos a la pelea En un edificio en construcción Donde están los cinco villanos Que es idéntico al lugar Donde se grabó a Andrew Garfield Hablando con Tomoyan Por lo que se puede deducir Que es aquí el encuentro De los hombres araña Y pasamos a al Alba de un brazo rojo y ne, que cae tal como buen está quien de Amazing Spider-Man con Peter tratando de salvarla aparece el nombre de la película y Doctor Strange le dice a Peter que son muchos y no puede detenerlos. Por lo visto en el tráiler parece que han modificado escenas para ocultar que van a estar los tres hombres araña en la misma película y Octopus lo confirma al ver al hombre araña del universo cinematográfico de Marvel con la frase tú no eres Peter. De hecho hay más dado a que en el tráiler publicado por el buiter de Sony Titus Brasil está una escena extra en que el lagarto es golpeado por algo invisible mientras el hombre araña del universo cinematográfico Marvel va hacia el hombre de arena y electro va hacia el edificio en construcción con esto solo hace que las piezas encajen en su lugar y que las filtraciones nos confirmaran que el Spider-Verse es real y ocurre en esta película aún faltan detalles de la trama como el desarrollo de Peter con su identidad pública, el juicio, si confirman a Daredevil en esta película, si Misterio sigue vivo, si Venom aparece gracias a la escena postcréditos de su segunda película lo siguiente es un rumor que es muy interesante que es el regreso de todos los actores de doblaje de los antagonistas de las películas del hombre araña esto es según la página de Facebook Blue en el script hace unas horas salió una escena extendida del tráiler en la que la telaraña que detiene a Peter junto a Strange era del propio Peter que lanzó una telaraña a un portal que daba detrás de él y Strange remata diciendo que es por esto que nunca tendrá hijos junto al tráiler de Spider-Man sin camino a casa se reveló que ya está disponible la edición legendaria de Spider-Man Nails Morales que incluye la remasterización de Spider-Man 2018 con todo esto finaliza la edición de hoy, alto ahí